Bienvenido a Glitch Pop News, tu dosis de noticias del mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y te traigo las noticias de este fin de semana e inicio de año. Es posible que Sony deje de producir PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro pronto. Microsoft responde a la demanda por el Drift en sus controles. Y casi cuatro años después de su lanzamiento, por fin es descubierto el último secreto de NieR Automata. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras noticias. El éxito de la nueva consola de Sony, el PlayStation 5, es claro para todos. Tanto que adquirir una consola en la pasada época navideña era casi lo mismo que vivir la película del regalo prometido. Mira lo que tengo para ti, una roja y linda bola. <risas> y con las pocas unidades y los revendedores inundando el mercado, la cosa solo se complicaba más. Pues ahora resulta que en un futuro próximo quizás sea igual de complicado conseguir un PlayStation 4 Y todo esto gracias a la posibilidad de que Sony retire del mercado y descontinúe por completo la producción de esta consola. Algunos consumidores japoneses han reportado que han visto avisos por parte de vendedores sobre el próximo cese de producción del PlayStation 4 aunque no confirman una fecha exacta. Como lo reportó Cheese Meister, a través de un tweet y en una foto muestra el mensaje de uno de estos vendedores, donde se puede observar el siguiente mensaje. Querido consumidor, debido al próximo término de producción, los siguientes productos no serán reabastecidos. Para después listar una serie de productos entre los cuales encontramos varios modelos de PlayStation 4 a pesar de que esta empresa no ha querido comentar sobre estos anuncios, no es la primera vez que Sony deja ver la posibilidad de retirar del mercado el PlayStation 4, ya que en el pasado diciembre se mencionó brevemente que la consola PlayStation 4 Pro dejaría de ser vendida a través de las páginas oficiales. Tras esta noticia y después de algunos minutos, Sony retiró el comunicado de su página el pasado diciembre sin dar comentario alguno. Con el éxito de la nueva consola PlayStation 5 puede que este sea un movimiento calculado, y con el precio del PlayStation 4 Pro en muchos establecimientos siendo casi el mismo que la versión digital del PlayStation 5, para la mayoría de los consumidores quizás sea mejor comprar esta nueva consola. Sin embargo, la cantidad de unidades disponibles no se encuentra ni cerca de ser la ideal. Así que por ahora, a pesar de las ganas de Sony de retirar la consola PlayStation 4, quizás no sea el mejor momento para hacer esta movida. Ahora solo queda ver lo que responde Sony a todo esto y ver en los próximos meses cómo logra abastecer la creciente demanda de la consola PlayStation 5. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es una buena movida o mejor debería mantener el PlayStation 4 en el mercado un par de años más? Después de la demanda hacia Nintendo por el drift en sus controles Joy-Con, Microsoft recibió una demanda similar, pero ahora por el drift en sus controles Elite. A todo esto Microsoft respondió que esta demanda debería ser retirada y llevada fuera de los juzgados. Una nueva moción hecha por Microsoft menciona que todas las personas que han realizado esta demanda acordaron un acuerdo de servicio donde se especifica que este tipo de disputas deben ser resueltas ante un ente imparcial en lugar de un jurado. Esta demanda fue interpuesta originalmente en abril del 2019 y menciona la existencia del famoso drift en los controles de Microsoft, además de ser una falla en la cual Microsoft tenía conocimiento pero prefirió no informar a los consumidores sobre este problema. Luego de esto, en octubre se agregaron nueve demandantes más a esta demanda, aunque quizá este problema no es tan sonado como el famoso Joy-Con Drift, la demanda menciona que este problema es algo existente en los controles de Microsoft desde el 2014 y algo que Microsoft se ha rehusado a corregir. No hay fecha para que esta demanda sea resuelta, pero sin duda luego del caos con Nintendo parece que Microsoft también tendrá que luchar contra este horroroso problema. ¿Tú has tenido este problema en tus controles? Cuéntanos en los comentarios. No cabe duda que los videojugadores somos personas que hacemos lo posible para exprimir por completo los títulos que con tanto sacrificio adquirimos y así disfrutar todo lo que un juego tiene por ofrecernos. Pues esta semana y luego de casi 4 años de su lanzamiento, uno de los mejores títulos de la década, Nier Automata, ha visto por fin descubierto el último secreto que tenía escondido, el cual nos permite ir directamente al final real del juego, evitando todo lo necesario para obtenerlo. Este truco solo está disponible tras derrotar el primer jefe del juego y tras presionar una serie de botones en nuestro mando, el juego brincará directamente a la escena de postcréditos y así desbloquear la selección de episodios y algunas otras características. Para obtener este final de manera legal es necesario terminar el juego múltiples veces, pero con este truco podremos obtenerlo en cuestión de minutos, aunque no te recomendamos hacerlo si no has disfrutado antes este grandioso título. Este código fue encontrado por un modder de la escena llamado Lance McDonald, el cual con uso de ingeniería inversa pudo encontrar este código. Luego de que este código fuera descubierto, el director de Nier publicó un tuit donde simplemente dice 3 años y 10 meses, y hace mención al tuit original de Lance McDonald. Es increíble lo que la comunidad llega a disfrutar de un juego, que incluso luego de varios años nos siguen sorprendiendo con estos descubrimientos. Y tú, ¿Cuál fue el truco que más recuerdas de tu infancia? Ya sea para mejorar la experiencia o para pasar un nivel que nos parece imposible, a veces te extrañamos ese tipo de trucos en nuestros videojuegos. GTA te recordamos con todos tus códigos.